Comencemos entonces. ¿Qué es el Nano Nano nanorimo, el nano? Para ponerlo corto y un poquito más accesible. Vamos a hablar de esto porque de esto se trata de escritura y de sacar este libro que tienes dentro. Pero antes de comenzar todo esto, yo quiero hacer algo eh, que para mí pues, es muy importante y es darles las gracias por estar acá. Que ustedes estén acá, me dice a mí dos cosas que me llenan un poco, bastante de alegría. La primera, oye de verdad que esto con el timbrecito va a estar heavy metal. Pero bueno, vamos a tener paciencia, esto va a ser, esto va a ser una prueba de nuestra paciencia. Pero estas dos cosas que me enseña toda esta presencia de ustedes acá, es primero que la escritura nos une como seres humanos. La escritura no es algo de un señor por ahí aislado en una montaña, ermitaño, como muchas veces este, bueno, lo imaginamos y ponemos toda esa mística y todo eso. La escritura es algo que es natural a todos los seres humanos, natural porque queremos contar nuestra historia. Somos seres que nos basamos en este contar de nuestras historias alrededor de una fogata. Y lo segundo es que si ustedes están aquí hoy en este Zoom, y si a ustedes les llamó la atención todo esto que yo estuve poniendo en las redes, quiere decir que su amor, su garantía, su vulnerabilidad le ganó al miedo. Entonces yo quiero empezar esta sesión con un aplauso para ustedes. Porque hoy ustedes, estando aquí, vencieron un miedo. Y eso hay que celebrarlo, y eso hay que aplaudirlo, y eso hay que sonar un timbre de que alguien más llegó a nuestra cita. Pero vamos a entrar en calor y vamos a entrar en ver qué es esto del Nano Quiero mostrarles esta agenda y este es el recorrido que vamos a estar haciendo hoy. Quiero explicarles qué es el Nano o el Nano Raimo. Quiero contarles cuál es mi experiencia con el Nano Raimo. Quiero decirles para quién es esto, para quién va a funcionar este este evento que se da en noviembre. Quiero proponerles un Nano Raimo diferente, porque es un Nano Raimo adaptado a la escritura como proceso no místico, solo de ficción, de cuentos, de libros, sino como un proceso de sanación, un proceso de comunicación, de reconexión contigo mismo. Quiero también darte cinco claves para que si decides embarcarte en este viaje, en esta aventura, lo hagas de forma consciente y también con todas las probabilidades de éxito a tu favor. Y para mí el éxito, como la productividad, no se mide en logros y tal, y no sé qué, y diplomas, no sé qué, se mide en sonrisas. Así que si tú sonríes y si tú disfrutas esto, ya lo ganaste. Y te quiero proponer algo, por supuesto, para acompañarte durante todo este mes de noviembre, a ver si te animas a venirte conmigo a este mes de escritura. Y vamos a dejar un, un, un espacio al final para tus preguntas y tus respuestas. Si tienes algo que decirme, que comunicarme, si quieres preguntar algo, lo puedes dejar en el chat. Yo como tengo nada más dos ojos y no se me va uno para cada lado y tengo que estar pendiente del timbre y de la puerta cuando la toquen, entonces no va a estar pendiente sino al final. Pero si tú eres olvidado y si quieres escribir las preguntas, ahí está todo. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es este NanoRemo? En inglés, sus siglas son National Novel Writing Month. En la traducción al español sería algo como el mes de escritura de novela nacional. ¿Qué pasa? Se reúnen personas de muchas partes del mundo, aunque es mucho más popular en lo que es Norteamérica, se reúnen las personas alrededor de un solo objetivo. Y ese objetivo es completar un draft o un bosquejo, un, un primer acercamiento a una novela ¿sí? que va a ser de 50.000 palabras, así que para ganar este NaNoWriMo, porque es como una suerte de reto y no sé qué, tienes que escribir 50.000 palabras en un mes, eso es un maratón señores, ya yo lo he hecho y es un maratón, tienes que escribir alrededor de 2.000 palabras al día, incluidos los fines de semana, si los fines de semana le vas a dar más duro, entonces haces tus cuentas y tal, y qué sé yo, Entonces hay sitios web en donde te puedes inscribir, te dan bandas, hay un montón de cosas. Puedes comprar cuernitos, lapicitos que no enriquecen ni en a nadie. Yo soy adicta a ellos, así que este, comprendo si alguno de ustedes pues, comparte esta adicción también que yo tengo. Pero ese es el objetivo, ese es el NanoRemo. ¿Por qué existe este NanoRemo? Resulta que por allí en 1999 se unieron varios amigos y dijeron, Pana, yo no puedo terminar esta novela, yo no puedo terminar este proyecto de cuentos, no puedo, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dijo uno, vamos a reunirnos y escribimos juntos y vamos a ponernos una meta de tantas palabras, escribimos todos los días, escribimos juntos. Eso empezó con veintipico 20, 20 personas, creo que fueron veintiún personas. Y para mí el, el 2017 ya eran más de 300.000 los que habían participado en un nano-writing. ¿Por qué es tan importante la comunidad y todo este juego de grupo de apoyo alrededor de un acto que siempre ha sido considerado como algo solitario, como es el acto de la escritura? Porque la verdad es que la escritura, aunque sea un acto de tú, papel, lápiz, tú escribes y ves al cielo y te inspiras, la verdad... Es que cuando hacemos las cosas solos, íngrimos y solos, y no tenemos esa compañía, es más difícil. Cuando tenemos esa compañía, se convierte todo esto en una fuente de inspiración, en una fuente de motivación, pero también es como un compromiso. Hay una técnica, digamos, de productividad muy famosa que en inglés se llama los accountability buddy, que es como tu amigo de responsabilidad o de compromiso. Imagínate que tú quieras darle la vuelta a la manzana 50 veces, pues te estás entrenando para un maratón. ¿Lo haces solo o buscas a alguien? No un coach, buscas a alguien que lo haga contigo o buscas a alguien que esté haciendo algo similar y al final de la actividad tú le dices, hey, lo terminé así, asado, tal. Entonces, eso le da un poder enorme a esa voluntad que tú tienes, pero que quizás solo no le das esa continuidad y es probable que termine fracasando. Lo otro es que cuando queremos adquirir un hábito, como el hábito de la escritura, incluso el hábito de tomar agua, el hábito de levantarnos más tempranos, la constante y diaria repetición es lo que asegura que se formen los caminos neuronales y que se formen tus comportamientos, tus emociones, para que eso se convierta en algo que dure en... El long run, como dicen aquí, a largo plazo. Sin embargo, cuando hablamos de hábitos y hablamos de estos retos, mira, 21 días, hay uno que está haciendo David, por por cierto que está aquí, que es de las flexiones y es buenísimo, porque todo el mundo está, mira, y yo las hice, y yo las hice y tal, no sé qué. Pero tienes que tener un objetivo, claro. Tú tienes que saber si te va a funcionar o no. Entonces no tenemos que sentirnos mal si cuando hacemos este tipo de cosas al, al final vemos que no nos sirve, tenemos que recalcular, tenemos que ajustar. Somos seres humanos y tenemos que ser compasivos. y La compasión implica que nos perdonemos y que nos perdonemos que cuando experimentemos algo no nos guste y tengamos que cambiarlo. Entonces también esto de escribir un mes y meterte en este mundo es también conocerte. Y luego tienes el escritor versus el editor. Otro de los beneficios del NaNoWriMo es que tú vas a ir separando al escritor del editor. ¿Cuál es uno de los problemas cuando te enfrentas a esa hoja en blanco? Miedo. Miedo al fracaso, miedo al éxito también algunos. No sabes por dónde empezar, la tarea se ve titánica y se ve como que te va a aplastar. Entonces tienes que ser un poco más inteligente y tienes que decir, yo ahorita no voy a editar mi escritura, yo la voy a soltar. Mucha gente en muchos libros de escritura incluso se refieren a esto como el acto de evacuar, como el acto de vomitar. Porque es algo casi fisiológico. Eh, recuerden que nuestro pensamiento aquí funciona de una manera y es muy probable que ustedes hayan dicho en algún punto es que yo lo tengo todo aquí, pero cuando quiero sacarlo, hablado más o menos. Pero cuando quiero escribirlo, ¿por qué? Porque la escritura también pide un orden, pide una argumentación, porque la escritura no es un acto solitario, es un acto de comunicación. Yo voy hacia el otro. Y voy hacia el otro de una manera que es muy fuerte. Porque piénsenlo, cuando nosotros hablamos, estamos ahí presentes, estamos gesticulando Miren mis manos, miren mis ojos, ¿qué tal? Se los pico. Pero cuando estamos en la escritura es el lector con ese papel y lo que lo dijimos lo dijimos lo que no dijimos no lo dijimos si lo dijimos al revés y si lo dijimos al derecho es papel ahí no estamos nosotros entonces ese es el arte que tenemos que manejar en la escritura cuál es mi experiencia con el nanorrimo yo soy escritora desde hace mucho tiempo eh, es una escritura que ha ido y venido de mi vida, pero siempre la escritura para mí ha sido esa ni siquiera tabla de salvación, sino como esa cosa que me ha ayudado a navegar, como incluso un ancla, como algo que me ha ayudado a sortear este laberinto que llamamos vida. Cuando yo no escribo, soy infeliz, <ríe> es como si no me, me debieran la renta, no sé, algo pasa en mí que Incluso físicamente, fisiológicamente no me siento bien. Entonces la escritura, más allá de tener este proyecto de la novela, de la memoir, que muchos de ustedes los tendrán, también es un ejercicio para sanar. También es un ejercicio para conectarte contigo mismo la escritura de diario, la escritura epistolar. Todo tipo de escritura entra acá. Yo he hecho Nano Raymond dos veces. Y de verdad... Paso a lo siguiente que es, ¿qué me ha dado el nano-rhyme? Me ha dado muchísima satisfacción. Y les voy a contar por qué. No es por ver el número de palabras al final, que también. Sino, es más bien diría yo que es por el acto de regalarme a mí ese tiempo y ese espacio para vivir eso que necesito vivir, que es ese contacto con la literatura. Yo estaba escribiendo una novela que es la que pienso terminar en este nanorraimo porque voy a hacer un nanorraimo doble para poderlos acompañar a ustedes y ya verán cómo, y voy a terminar esa novela y también tengo otro proyecto de escritura. Entonces, para mí esa novela ha sido una liberación. Para mí esa novela ha significado atreverme a escribir lo que yo quiero escribir y no lo que creo que debería escribir por cumplir con los cánones literarios, de ser una escritora famosa y tal, y bla bla. no ha sido la, la libertad de sentarme a hacer lo que me dé la gana, a escribir por el simple hecho de ese placer que siento al escribir esa historia en particular. Entonces el nanorrimo me ha dado esa satisfacción de decir yo sí puedo, yo sí puedo regalarme ese tiempo, yo sí tengo el tiempo para sentarme a escribir, ¿por qué no lo hago? Y cuando lo hago, yo veo cómo todas las áreas de mi vida se van afectando de manera positiva por lo que yo mismo voy irradiando. ¿Para quién es el nanorhymo? Si ustedes ven la definición estricta del nanorhymo, van a escribir una novela, o sea, es para escritores. De cualquier género, porque bueno, se puede extender que la novela es un libro de cuentos, o es una memoria, o es tal y qué sé yo. Sin embargo, este concepto de nanorraimo, yo lo quiero agarrar y adaptarlo a nuestra cultura hispana, porque esto es algo muy anglosajón. Y lo anglosajón viene por el número, la meta, la cosa, no sé qué. Yo lo quiero humanizar un poco y decirles que esto no es solo para escritores, sino que esta es una oportunidad que tiene cualquiera que tenga el deseo de escribir que sea emprendedor, que quiera contar la historia de su emprendimiento, de su producto, de su servicio, que sea un ser humano que se quiere reconectar, que se quiere escuchar de nuevo a sí mismo. Entonces esto es para ti si tú tienes esas ganas de volcarte al papel. Es la única respuesta que te puedo dar. Si tú tienes esas ganas, de escribir, de soltarlo, de sacar ese libro que tienes en ti, de sacar esas ganas que tienes de reconectarte, esto es para ti. Yo les decía que quería hacer algo diferente esta vez, y es que yo quiero ofrecer un o un nanorimo a la carta, a la carta, como un menú especializado. Entonces yo quiero que cada una de las personas que me acompañen, y yo misma, creemos un reto que tenga sentido para cada uno de nosotros. No quiero que busquemos algo de voy a escribir 50.000 palabras porque bla, bla, bla, bla. Y si eso es lo que quieren, magnífico. Pero si a ustedes les basta con quiero escribir tres páginas de diario al día, como lo manda el famoso libro de Julia Cameron, La Vía del artista o The Artist's Way, si ustedes lo que quieren es eso, entonces esto también es para ustedes. Si ustedes quieren sentarse una hora a escribir, esto también es para ustedes. No tienen que tener una novela debajo del brazo. Pueden querer escribirle esa carta a un familiar que nunca se ha atrevido a escribirla porque no han tenido el tiempo, ni las ganas, ni el espacio, ni la compañía para hacerlo. Entonces esto es algo para que adoptes la escritura como práctica, como práctica de sanación, como práctica para pensar, como práctica para crear ficción, como práctica para vender tus productos y tus servicios. ¿Cómo va a funcionar esto? Yo quiero darles a ustedes varios sabores en este menú y por eso yo me imaginé que podríamos tener varios escenarios en este nanorrimo a la carta que estoy planificando. Y este nanorrimo a la carta va a tener el primero el sabor del hábito de la escritura que es para las personas que quieran sentarse a escribir un diario para que con este compromiso que vamos a hacer tengan ese espacio, ese tiempo para sentarse a escribir su diario pero qué tal si yo lo que quiero es soltar mi mano como escritor bueno, también te tengo una solución ahí porque tengo una serie de ejercicios de 20.000 libros que tengo por allá que ahí los veo, que yo los amo, mi, mi biblioteca está todavía y un día se las enseño y es que para las personas que quieran ejercitar el músculo de la escritura y no tengan un proyecto fijo, yo les voy a dar cada uno de esos días del mes de noviembre un prompt, se llama, o una idea para escribir, que puede ser una fotografía, una frase célebre, puede, puede, puedo darle una situación inicial y que ustedes la desarrollen, y cada día van a tener ese ejercicio de escritura para que vayan soltando su mano. Pero qué tal si ya tienen ustedes un proyecto específico, como yo tengo de mi novela y ya tienen un bosquejo, tienen un esquema y quieren ver cómo tal, cómo lo ordenan, cómo la estructuran y quieren decir, bueno, mira, yo quiero hacer el draft de lo que salga. Yo quiero sacarme todo esto que tengo de la mente, de esta novela, de esta memoria, de este libro de cuentos que quiero escribir. Bueno, entonces ustedes lo que tienen es que especificar cuántas horas quieren escribir, cu cuál es el número de palabras, cuáles son las páginas, ¿sí? Y luego es para los creadores de contenido como yo, porque me he dado cuenta de que cada vez la industria va tendiendo más a que el copywriting, lo que se llama el copywriting, que es cuando escribimos los posts en las redes sociales, en nuestras páginas web, etc. Tenemos que saber contar una historia. Y muchas veces yo encuentro que las personas que son emprendedoras tienen ese bloqueo de que pueden tener un magnífico producto y servicio y lamentablemente se trancan en la manera de, de contarlo. Y es porque yo siento que hay una desconexión. Con, no con el producto y el servicio que seguro están ofreciendo que es maravilloso sino con ustedes mismos y por eso nos sale eso entonces esta es una oportunidad también para activar esos jugos creativos y lo vamos a activar también a través de ejercicios van a ser igual que los ejercicios de la gente de, de hábitos de escritura los que se vayan por ese camino pero orientados a lo que es el copywriting o escribir los posts de nuestras redes sociales ok, seguimos algo que les quiero nombrar súper rápido y es que cuando nos planteamos una meta con este nanorismo quiero que sea una meta inteligente, una meta smart que es una meta que sea específica para ustedes que la puedan medir para que ustedes al final digan lo logré, que sea alcanzable, que no sea una cosa este, fuera del de alcance de sus manos que sea realizable, ¿sí? que tenga sentido para ustedes y que sea en un tiempo determinado el tiempo determinado tenemos todo, que es el mes de noviembre. ¿Y qué vamos a necesitar para esto? Y para esto es como, yo creo que una ley de vida eh, para cualquier cosa que ustedes hagan en la vida. Cualquier proyecto, personal, profesional, de cualquier índole. Yo creo que estos cinco puntos son indispensables son no negociables cuando nosotros decidimos emprendernos, eh, emprender un viaje, un proyecto, realizar una idea, materializar una idea. Lo primero es la planificación, pero mi concepto de la planificación es estar preparado para los días grises, estar preparado para que la cosa sea orgánica. No es una planificación-prisión, pero... Eso es otro tema para otro webinar entero. Luego necesitamos la compasión y aquí se me quiero detener unos minutos porque la compasión es algo que puede entenderse de muchas maneras. Y quiero asegurarme de que los que están oyendo esto, los que lo oigan después porque quedará grabado, tengan la oportunidad de o entiendan qué es la compasión en este contexto. Para mí el budismo tiene dos conceptos fundamentales y no son para nada religiosos. Uno es estar presente en el presente, esa es la forma de vida, estar presente en tu presente. Porque mirar al pasado y mirar al futuro es depresión, es angustia, es algo que ni siquiera sabemos que va a llegar, es algo que no podemos remediar. Y entonces eso hace que quitemos la mirada de nuestro presente y pongamos nuestro enfoque quizás en donde no es. Pero ¿cómo hacemos eso de la mejor manera? ¿Cómo podemos realmente lograr estar presentes en el presente? A través de la compasión. Cuando uno oye la palabra compasión, ¡ay, no que le tengo lástima! Le tienen lástima. No, no se trata de eso. Se trata de entender nuestra condición de seres humanos. Esta mañana precisamente o ayer oía un podcast de Brené Brown. Brené Brown es una estudiosa de temas como la vergüenza, lo que causa la vergüenza en nosotros, la vulnerabilidad, el coraje. Sus libros los recomiendo con los ojos cerrados. Y ella decía que la creencia hace pocos años era que éramos Seres pensantes con emociones. Y ahora, todos estos descubrimientos de la neurociencia, toda esta mirada con lupa al budismo, lo que nos está diciendo es que, es que somos seres sentientes todo el tiempo que algunas veces pensamos. Entonces, esta conexión de mente-cuerpo, esta conexión que nos hace humanos, que nos hace un día... Que no nos hace como un robot plano que todos los días tenga las mismas variables, los mismos valores en su ánimo. Para, acá, pa, para eso, para manejar eso, para gestionar eso, es cuando necesitamos la compasión. Porque la compasión nos va a dar la capacidad de entendernos, de no juzgarnos, sino vivir la experiencia que estamos viviendo. ¿Y por qué es necesario esto en cada proyecto y más en la escritura? Porque la escritura es un espacio en el que somos extremadamente vulnerables. Somos muy susceptibles a sufrir cosas como el síndrome del impostor, ansiedad. Y lo, lo maravilloso de todo esto es que cuando tú sobrepasas eso, cuando tú pasas esa barrera y comienzas a escribir, te das cuenta de la experiencia tan rica que es. Pero esa barrera es grande si no contamos con esa planificación, si no contamos con esa compañía, perdón, con esa compasión. ¿Y ¿Cuál es el tercer ingrediente allí? La buena compañía. Porque yo he hecho escritura de todas las maneras. La hacía sola al principio, luego empecé a meterme en talleres de escritura y eso cambió mi vida. Cambió mi acercamiento a, a la escritura totalmente y luego comencé a tratar de incorporar en mi vida los grupos de apoyo en muchos aspectos no solo no solo en la escritura yo tengo un video que si quieren yo yo les escribo eh, me escriben y yo se los mando que es acerca del grupo de apoyo yo tengo varios roles para ese grupo de apoyo y es que la verdad es súper, súper importante contar con esa buena compañía, esa energía que nos damos el uno al otro. Ahorita estamos como tan aislados, ahorita nos estamos dando cuenta cuánto falta un abrazo y, y todas las cosas que ya ustedes saben. Entonces, este grupo, este estar aquí ustedes conmigo esta tarde, esta energía que se va a dar cuando, cuando yo llora los micrófonos para las preguntas, cuando lea ese chat que estoy uh, muerta por leer, esa energía no la sustituye nada. Entonces sí, somos individuos, gracias de cada que nos hizo individuos, gracias a la era industrial, que nos hizo más individuos, pero yo creo que esta era de pandemia, y perdonen que nombre al el elefante blanco en el cuarto, como dicen los, los, los estadounidenses, la pandemia creo que nos está haciendo mirar cosas diferentes de nosotros mismos, y no es que tengamos que aprovechar la pandemia para sacar 40.000 libros y hacer todos los proyectos de bricolaje que queríamos hacer en la vida. No, pero ahí es donde viene la última, porque vamos a saltar la cuarta un momento, que es regalarte el tiempo. Nos dimos cuenta con este frenazo que nos dieron. El tiempo está allí. Y que tú decides cómo usar ese tiempo. Y yo me di cuenta que cuando eres dueño de ese tiempo, y no les voy a hablar de emprendimientos, ni de nómadas digitales, ni nada de eso, pero cuando tú eres dueño de ese tiempo, entonces empiezas a ser dueño de tu atención y empiezas a ser dueño de tu alegría. Y para mí el triángulo de la productividad es energía, tiempo y atención. Cómo tú manejes esos recursos de tu empresa, de tu empresa que eres tú mismo, va a determinar si eres feliz o no. Piénsalo. Cuando tú pasas tiempo aquí, tiempo allá, cuando tú pones tu atención en ciertas cosas, cuando estás comiendo con la familia y estás así, en lugar de ver a los miembros de tu familia, en lugar de compartir. Yo extraño tanto las reuniones en casa de mi prima en Maracay, que desde que me vine aquí en Canadá nada las ha sustituido. Y, y cada vez que yo miraba el celular ahí, qué tonta, qué tonta. ¡Qué tonta! Porque ese es el momento, ese es el ahora y ese es el presente en el que tenemos que estar. Y por último, que la dejé de cuarta, las voy a invertir para la próxima presentación, es enamorarte del proyecto. La fuerza nuclear, el núcleo para la escritura es el amor. El amor que le tengas a ese proyecto. Cuando tú veas esos personajes y te enamores y tú digas, no, mira lo que hizo. A mí me, a mí cuando hice la novimbo para para la novela que estoy escribiendo era algo, o sea yo yo me sentía como como como partida en dos porque yo vivía pensando qué iba a ser Selena, qué iba a ser Hipatia, qué iba a ser la otra ta ta ta, ta. y yo decía cómo puede ser posible que estos personajes me sorprendan se supone que yo los estoy escribiendo a ellos y ellos me están contando de alguna manera su historia entonces vivir todo eso Imagínate si estás pensando en el futuro, ay, ¿será que me van a publicar el libro? Ay, pero ¿para qué yo estoy perdiendo el tiempo en eso? No, no, no, no, no, no, no. eso es futuro hay que quedarse en el presente. Y les tengo una noticia. Estas cinco cosas, y yo señalo aquí porque tengo una pantalla aquí donde veo presentación grandísima, pero estas cinco cosas, tres, pueden recibir ayuda externa, que es donde vengo yo, ¡Tarán! y dos, dependen de ustedes. Seguramente ya adivinaron cuál es cuál. Las tres primeras, la planificación, la compasión y la buena compañía, pueden encontrarla con ayuda exterior. Pero la cuarta y la quinta, que es el amor y el tiempo, depende de ustedes. Depende de cómo decían ustedes que van a vivir su día. ¿A qué le van a dedicar esas 24 horas? ¿Sí? Uno de los ejercicios que yo, que yo les pido a las personas con que trabajo como coach de productividad que hagan, es que empiecen a registrar en qué, en qué transcurren sus días. ¿Sí? ¿Qué hacen hasta ahora? ¿Qué hacen hasta ahora? ¿Es porque tengamos que controlar cada hora? No. Es porque tenemos que darnos cuenta que nuestro tiempo sí es de nosotros. Que nosotros, cada una de esas rayitas de tiempo, decidimos ¿Qué hacemos y qué no hacemos con ellas Entonces depende de ti. Así como el amor. Porque el amor y ese enamorarte del proyecto es tu atención y tu energía. Entonces vas a seguir poniendo tu atención y tu energía en cosas que no te hacen feliz. O vas a buscar ese tiempo, esa energía y esa atención para esto. Porque si tú estás aquí, y nombra las que veo, Carolina, Adriana, Claudia, David, Ginette, Jessica, Mistati, Oneida, Yarubi, Ari y Magditere. Te llamas casi como mi mamá. Mi mamá se llama. Si ustedes están aquí, es porque ustedes tienen el deseo de escribir. Porque si no, ustedes no estuvieran aquí dándome este tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Y qué es lo que les propongo? Yo les propongo acompañarlos. ¿Cómo? Quiero hacer un taller de preparación en donde hagamos esa planificación de nuestro proyecto. El proyecto puede ser esa novela, esa memoria, puede ser escribir diario, puede ser aflojar la mano y sentarte a escribir con nosotros, lo que tú quieras. Pero vamos a tener un taller en el que vamos a ver desde cómo establecer tu rutina, cómo establecer tus metas, cómo preparar tu espacio físico, cómo preparar tu espacio mental y cómo sentarte ese mes de noviembre a escribir y que ya tengas todo resuelto. Lo segundo es que quiero que escribamos juntos y esta es la parte que más me emociona. Porque mi idea es que nos sentemos durante hora y media o al menos una hora, y ya les voy a decir por qué es la diferencia. Nos sentamos una hora todos los días, hacemos ejercicios de estiramiento, bailamos un ratico en la silla, está un merenguito, una cosa, depende de donde sea. Vamos a hacer respiraciones, vamos a conectarnos con nuestro cuerpo y nos vamos a sentar una hora a escribir. Yo los voy a interrumpir a la mitad para ver cómo están, y lo más bonito de todo es que al final ustedes y yo vamos a comentar cómo nos sentimos, vamos a ver en qué estamos bloqueados, en ese grupo va a haber nuevas perspectivas, tú vas a contar, oye, pero mira, es que hoy me costó por esto y por esto y tal, y qué sé yo, es que no puedo, y vamos a poder sacarlo, vamos a poder comentarlo, y ahí es donde se va a formar esa magia que les digo, entonces ese es el evento que a mí me tiene así como que ah, súper emocionada. Obviamente, si quieren una asesoría personalizada porque tienen un proyecto y no saben cómo darle estructura, de hecho, ayer estaba hablando con David, que está aquí, y él me contaba sus proyectos que a mí me emocionaron, yo quiero escribirlos yo. Este te lo, te lo voy a robar, no mentira, mentira, jamás. Pero es muy rico porque eh, es, es una asesoría que te va a dar esa estructura, ¿sí? Si yo tengo un superpoder y mi superpoder... Como multipotencial, que eso es tema, harina otro costal, que prepararé yo un webinar para explicarles de qué va eso. Mi superpoder es estructurar cosas, es ver cosas desordenadas y ponerlas en orden rapidito, agarrar esto, pa, pa, pa, pa. Por eso toda esta cosa que es mujer cronopio, que ustedes algunos la están conociendo hoy y otros las conocen de, desde antes, es que yo empecé llamando a mis canales y todo, era kick off. Era esa reunión con la que empezamos las cosas. A mí me encanta empezar proyectos, organizar cosas. Entonces, por eso sé que los puedo ayudar. Además, soy una amante de la literatura, eh, soy una amante de la escritura y me he leído cuánto libro he hecho, cuánto taller he podido. Así que, bueno, esa es la experiencia. Yo voy a dejar de hablar aquí porque ya hablé mucho. Tengo que tomar agua. Y voy a leer su chat a ver si hay alguna pregunta. Y si ustedes tienen otra pregunta o quieren intervenir. Hay una funcionalidad acá en Zoom que es levantar la mano, para los que lo tienen en inglés es raise hands y yo les puedo abrir el micrófono para que conversemos. Entonces esta es por supuesto la sesión de preguntas, voy a leer el chat mientras alguien se anima a levantar la mano. A ver, hola llegué, abrazos de Venezuela, Oneda. abrazos desde Montreal, hola. Vale, vale, si oye entrecortado soy yo, quizás es tu señal. ¿Cuál es la diferencia entre el escritor y el editor? Adriana, muy buena pregunta, me gusta eso. Muchas veces cuando estamos escribiendo, estamos editando al mismo tiempo. Es decir, en lugar de sentarnos y votar todo eso que queremos, así, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, estamos, no, pero es que tengo que poner una coma. No, pero es que esto no suena bien. No, pero entonces no. Entonces vemos esa página en blanco y lo que hacemos es que, nos aterrorizamos, y decimos, no, yo no puedo con todo esto, entonces empieza la angustia, ¿y, y cómo empiezo? ¿y cómo digo esto? La escritura al principio, o, o la labor del escritor, o lo que se dice en todas estas teorías de escritura, es precisamente que tú votes primero, seas escritor, escribas, y después venga el editor, de hecho mucha gente incluso se pone hasta sombreros para, para darle como una marca a su cerebro de que está editando y no escribiendo. Otras personas usan listas de música diferente para diferenciar cuando están escribiendo, así como vomitando, o cuando están ya editando, que es esa reescritura, esa relectura. Eh, ¿Qué viene esto? Gracias, esto resuena bonito. Repite el nombre, el nombre es Brené Brown, yo te lo digo aquí. ¿Cómo es el síndrome del impostor? Tengo un video de eso que te, te, si te interesa, eh, Adriana, te lo, te lo voy a dar, pero básicamente el síndrome del impostor es cuando, imagínate que tú estás en una reunión de trabajo y eres la única mujer y estás súper asustada y no sé qué y no sé qué más y tú dices, no, mira, yo no puedo hacer esto, yo no con esto, él es más inteligente que yo, yo, ¿quién dijo que yo me iba a poder meter en esto? Entonces es igual como, imagínate en la escritura, entonces en la escritura tú vas a ver que dicen, no, mira, este, yo ¿cómo voy a escribir yo un libro? Yo no sé bien poner las comas y, y no, sé que leer mucho. Y no, mira, yo no puedo porque es que nunca me van a publicar y tal. Entonces te empiezas a meter esos miedos y crees que eres un impostor. Es decir, crees que no tienes lo que se necesita para acometer o para hacer esa tarea que está enfrente de ti. Oneida, gracias. Hoy supe por primera vez sobre el síndrome del impostor y ahora aquí me lo repite el universo. Esto es un mensaje del universo estar aquí. Mira, el síndrome del impostor es algo que cuando aprendemos que existe, podemos buscar soluciones. De hecho, eh, voy a buscar antes de que terminemos esto, o, o bueno, X lo, lo voy a mandar conjunto con el, con el correo de, que les mandaré después de, de esto para, para que lo vean que si les interesa. Eh, ¿Alguien? Yo seguro. Ok. Eres de mi jardín. Nada, es casualidad. Tenía que estar aquí hoy. Claro que sí, Oneda. Qué bueno que pudiste estar. Carolina, es como todo tu sabotaje. Qué superpoder. Sí, de verdad que ese es mi superpoder. Y bueno, por eso era muy buena en el último trabajo que tuve, que era de product manager. Pero ese es cuento para otra cosa. Se puede hacer una recopilación de experiencias o de reflanes. Puedes hacer lo que quieras, Jessica. De hecho, no sé si conocen los que son aforismos. Eh, hay muchos libros de aforismos que son estas frases cortas que se parecen a los refranes. Pero yo creo que una de las cosas del mundo en que vivimos ahora es que, es que precisamente tenemos la libertad de crear y de exponer al mundo nuestra creación. Cuando yo me metí en todo esto de, la, de las redes sociales, eh, pues yo quería como aprender, buscar y tal, y esto y aquello, y me di cuenta que el mundo lo que necesita y lo que yo necesito como parte del mundo es ser yo misma, ser auténtica, entonces puedes hacer lo que tú quieras, de verdad que puedes hacer lo que tú quieras. Hay gente que me está preguntando que, porque el internet está malo, no sé, yo me imagino que está tan... Bueno, que, que el internet está malo, que si el, el webinar se va a repetir. El webinar lo va a repetir el jueves 22, que es el cumpleaños de mi querida Gina que estaba por allí, todavía sigue por allí, el jueves 22 al mediodía lo voy a estar repitiendo. De todas formas, esto está siendo grabado. Y yo lo voy a pasar un link para que lo podamos ver, lo que, lo que se los perdieron, porque es así. Ustedes saben cómo son los webinars. La gente se inscribe mucho, pero después no, no llegan a la hora o se les olvida y tal y qué sé yo. hoy oh, la electricidad. Lo lamento mucho, de verdad que lo, lo lamento mucho. De verdad, mi gente que está en Venezuela, que están aquí en este webinar y que de verdad quieran hacer esto. Y, y, y de verdad tengan el deseo de hacerlo eh, hablen conmigo porque yo sé que a veces pues pagar ciertas cantidades dependiendo de la situación pues es complicado y a la gente que está en Venezuela pues eh, es una manera de es una manera de de, de de querer a mi país digamos dar cupones de descuento darle oportunidad a gente de Venezuela que participe en estas actividades es como mi manera de decirle de a Venezuela la quiero, pues sin, sin estar allá o estando un poco lejos, ¿no? Eh, qué bueno que vas a dejar el link para verlo de nuevo, sí, sí. Ok, están en Venezuela, sí, hoy me escribió mucha gente de Venezuela y yo creo que hay algo muy, muy bonito que pasa cuando estamos pasando por situaciones tan complicadas como, como mundo, pandemia, pero también como, como país. Y es que en las crisis históricas, económicas, de toda índole como las que estamos viviendo nosotros, la escritura es algo que se exacerba, al igual que los emprendimientos, la creatividad, porque digamos que, aunque estamos en un modo de so, de, de, a veces de, de supervivencia, por, por todas las cosas que están pasando allá, que no las voy a enumerar ni se las voy a decir porque ustedes las saben mejor que yo, la escritura se convierte en algo como necesario, en algo que alivia incluso, entonces, aunque... aunque aunque sea difícil, yo le pido a la gente de Venezuela que si de verdad está interesada en hacer esto, que aprovechen esta oportunidad y, y, y se despejen un poco de, de, de, de todo esto que está pasando. Ustedes, como todos, ahorita estamos pasando por una situación mundial en la que tenemos que cuidar nuestra salud mental, en la que tenemos que, que así como vemos lo que comemos, lo que somos, lo, como hacemos ejercicio y toda la cosa, también tenemos que cuidar nuestro cerebro, nuestra salud mental, nuestro estado emocional, nuestra salud emocional y espiritual también. Entonces la escritura te da la oportunidad de eso, de, de, de ir como al gimnasio. Es como ir, en, ir al gimnasio y cuidarte. Y es un tiempo que te vas a regalar. Me dice Carolina, Venezuela presente y con ganas de cambiar cosas, por eso estoy aquí. Exacto. Y, y créeme Carolina que los que estamos afuera tenemos el corazón muy cerca. De, de Venezuela, a veces está esa guerra de los que están, los que se fueron, los que se quedaron todo ese asunto, que, que en realidad yo creo que si tú quieres a tu país y si tú eres venezolana, yo voy a ser venezolana siempre, siempre. Aunque tenga un pasaporte de, de, otro, de, de, de otro país, aunque también ame a Canadá profundamente porque me ha dado una vida hermosa y me ha dado una casa hermosísima a la que respeto y honro desde, desde lo profundo de mi corazón. Pero mi país es Venezuela, mi tierra es Venezuela, y, y lo que pueda hacer por mi tierra Venezuela, pues ahí estaré. A ver, me dice Yarubi, me pasa que me siento a escribir, pero al final lo termino dejando, no mantengo el hábito. El hábito de la escritura es uno de los más complicados de mantener, Yarubi, no está sola en esto. Y por eso yo te auparía, obviamente, a que participaras en este evento. Jessica, muchas gracias por venir. Esto va a quedar grabado y bueno, estamos en contacto también por las redes sociales. Gracias por asistir. Eh, te decía ayer, Uy, que, que sí, es muy difícil mantener el hábito. Por eso creo que estas terapias conjuntas o con compañía, o que tengas un grupo de apoyo, tengas ese espacio, ayuda muchísimo, sobre todo, a no abandonar. Incluso yo hacer este espacio y, y hacerlo doble pues para mí va a ser así como que, ay, qué bien, que, que, que, que voy a tener como ese, ese compromiso de sentarme con ustedes todos los días a hacer esto. Nos dice Claudio Sofía, va a ser un noviembre de terapia escrita para los que estamos en Venezuela, gracias. Sí, bueno, ya, ya Claudio Sofía está inscrita, ya David está inscrito en las demás actividades. ¿Noviembre es tu cumpleaños? Bueno, van a ir a acelerarlo escribiendo. ¿Lo pasarás por correo? Sí, voy a pasar el, el correo para volverlo a ver. También tienen toda la información para, para inscribirse en los eventos, recuerden que si están en Venezuela por favor hablen conmigo, no dejen de hacerlo por, por, porque no cuentan con los medios ahora, porque yo sé que las cosas allá están complicadas y de verdad este, hablen, hablen conmigo si es algo que quieren hacer, si es algo que ustedes creen que les va a aportar algo bonito a su vida, que les va a aportar algo útil a su vida, entonces por favor, hablen conmigo y, y eso lo vamos arreglando. Así que, bueno, si alguien quiere decirme algo, alguna pregunta por el chat, les abro el micrófono, pues, si no tienen más nada, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayan venido, que se hayan tomado este tiempo para atender a este, a este llamado, digamos, a, a escribir a que noviembre sea un mes diferente y que sea un mes lleno de escritura y sobre todo que sea un mes de reconexión con ustedes y que sea un mes en el que ustedes puedan explorar este arte tan sabroso y tan bonito que, que es la escritura, porque eso también los va a, ma a mantener ustedes presentes en su presente y en estos momentos tan complejos que estamos viviendo, eh, pues tener estos espacios creo que es necesario, es necesario buscarlos, por favor, vamos a hacerle caso al planeta que se está deteniendo y vamos a detenernos y vamos a dar la velocidad y buscar cosas que realmente nos aporten y nos reconecten. Gracias a ustedes, bueno, David, Claudia Sofía, ya inscritos en este, en este Escribir Juntos. Espero que todos los que están aquí se animen, lo que lo vean en diferido se animen, y sí, voy a mandar el link para que lo vean después. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias Adriana, gracias Oneida, gracias Mistati, gracias Claudia, gracias 8500. 5.4, gracias también por estar aquí. Y bueno, ahora sí los dejo. Que tengan una feliz noche. Y recuerden que si tienen a alguien a que les interese esto, también pásenle todo. Ay, mira, estás en Maracay, qué bonito. Este, yo les voy a dejar acá el link de donde está toda la información de los eventos. Ya me dijeron que no podía decir eh, www. Me regañaron porque eso era muy ochentoso hoy. Entonces ahora tengo que decir mujercoronavio.com. Slash eventos. Entonces ahí lo tienen. Espero que les guste esta propuesta y que hagan lo que hagan, anímense a explorar cosas como la escritura, cosas como el arte, cosas como la manualidades, cosas como salir a correr, cosas que sean para ustedes, de ustedes, por ustedes. Ustedes tienen que estar de primeros en su lista. No es egoísta. Besos a todos. Les deseo una feliz noche y gracias enormes por estar allí. Y termino esto con el aplauso que empecé porque ustedes hoy aquí vencieron su miedo. Vencieron su miedo y dejaron que el amor por ustedes mismos ganara hoy. Me despido. Hasta luego. Paramos aquí y hay que parar aquí. Ay, caramba, yo nunca sé cómo parar esto, señores. ah Ahora sí, ahora sí. Vamos a parar la grabación. Muchas gracias por estar acá en este espacio.